Breve método para emplear todas las acciones del día con agrado del Señor, según San Alfonso María de Ligorio. El método en cuestión es revelado por el siervo del Señor San Alfonso María de Ligorio, en su obra, modo de hablar familiarmente con Dios. Dice así. A fin de resumir, voy a insinuar un breve método de devoción para emplear todas las acciones del día con agrado del Señor. Al despertarte por la mañana que sea tu primer acto elevar a Dios tu pensamiento ofreciéndole en su honra cuanto puedas hacer o padecer en aquel día, y rogándole te favorezca con su auxilio. Enseguida harás los demás actos cristianos, a saber, la acción de gracias, el acto de amor, de piedad y de resolución, y el propósito de vivir en aquel día como si fuera el último de tu vida. El bienaventurado taulero enseña cómo hacer por la mañana una conversación con Dios. Y el modo es, que cuantas veces hagas cierta acción, como por ejemplo poner la mano sobre el corazón, o levantar tus ojos al cielo o a un crucifijo, tengas la intención de hacer un acto de amor, de deseo de verle amado de todos los hombres, o que te le ofrezcas todo entero, etc. Luego de acabados estos actos y después de haber puesto tu alma bajo el amparo de Jesús y de su Santísima Madre. Luego después de rogar al Eterno Padre, que por amor de su Hijo y de la Virgen María, te guarde en aquel día que va a transcurrir, procura en primer lugar, antes de todas las demás acciones, hacer oración o meditar por espacio de media hora a lo menos. Hazlo pensando en los dolores y desprecios que padeció Jesucristo en su pasión, objeto el más querido para las almas piadosas, y que más de veras arden en divino amor. Tres son las clases de devoción que debes preferir entre las demás, si quieres adelantar en la vida espiritual, la devoción a la pasión de Jesucristo, al Santísimo Sacramento, y a María Santísima. Reitera a menudo después de la oración los actos de contrición, de amor a Dios y de ofrecimiento de ti mismo. Decía el padre Carlos Garafa, fundador de los piadosos oratorios, que un acto de amor de Dios hecho por la mañana en la oración, basta para mantener fervorosa al alma por todo el resto del día. Concluidos tus demás actos de votos de confesión, comunión, misa, etc., conviene que al emprender tus ocupaciones externas, de estudio, trabajo o ocupación propia de tu estado. No te olvides de ofrecer a Dios aquella acción y de implorar su ayuda para ejecutarla sin defecto alguno, ni tampoco dejes de recogerte a menudo en tu interior y unirte con Dios, como lo practicaba Santa Catalina de Sena. Cuanto hagas, en suma, hazlo por Dios y con Dios. Al salir de casa o al entrar en ella, encomiéndate con un Ave María a la Divina Madre. En la mesa ofrece a Dios cuanto sientas al comer o beber, ya sea gusto o disgusto y al acabar dale gracias, diciendo, Señor, ¿cuántos bienes concedéis a quien tanto os ha ofendido? En el resto del día no olvides tu lectura espiritual, la visita al Santísimo Sacramento y a María, y por la noche ni el rosario ni el examen de conciencia, sin olvidar tampoco los actos cristianos de fe, de esperanza, de amor, de arrepentimiento, y de propósito de enmienda resolverás de recibir en vida y en muerte los santos sacramentos con el fin de ganar las indulgencias que a ellos acompañan, al acostarte piensa que merecieras yacer en el fuego del infierno, y entrégate al descanso abrazado con el crucifijo, diciendo como en Salmos 4, 9, en paz dormiré juntamente y descansaré, porque tu Señor singularmente me has afirmado en la esperanza. Y hasta aquí el breve método revelado por San Alfonso María de Ligorio para emplear todas las acciones del día con agrado del Señor. Que la paz del Señor sea con todos ustedes.